Este viernes fueron paralizados los trabajos de soldaduras que se llevan a cabo en la primera fase de la construcción del hospital de especialidades en esta ciudad, debido a que presuntamente la empresa constructora a cargo no cumplió con los acuerdos establecidos previo al inicio de los trabajos. Aseguran las jornadas laborales son de 12 horas, incluidas los fines de semana, y están siendo pagadas por un precio inferior acordado. Cuando nos contrataron, dijeron nosotros acá a ganar 150 pesos Poco, los domingos salimos aquí a las 7 de la noche, los sábados a las 7 de la noche, normal. Y, así, y entonces nos, nos están pagando 118 pesos la hora. Produciéndole de calidad, produciéndole calidad, gente capacitada. Además del incumplimiento por el pago, se quejan por las malas condiciones de los dormitorios en donde esperaban descansar. Aseguran hasta tanto sus demandas no sean atendidas, no retornarán a las labores.